El día de hoy traigo 10 consejos sumamente sencillos que ustedes pueden empezar a aplicar hoy mismo, esta noche, para mejorar un poco su intimidad, es decir, la relación con su pareja en la cama. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy es un tema muy bueno, muy interesante, pero eh, debido a que YouTube se ha vuelto un poco persinado, pues he tenido que cambiar algunas opciones. Entonces, de, hoy, de ahorita en adelante, cada vez que yo mencione la palabra planchar, se refiere a hacer el amor, o a la palabra de tener, S-E-X-O. ¿Huh? La razón por la que estoy haciendo esto es porque eh, si yo empiezo a hablar tan abiertamente como normalmente lo hacía, entonces YouTube empieza a banear o a marcar el video como no apto para menores. Uh, como si hablar de eso fuera algo uh, tan malo, ¿no? Les enseñan peores, co peores cosas en la escuela, pero bueno. Eh, en fin, so, entonces aquí les traigo 10 cosas, 10 consejos muy, muy buenos eh, para que ustedes puedan mejorar esa opción, esa cuestión en la cama. Así que recuerden, la palabra clave es planchar. ¡Empecemos! El número uno es, chicas, a veces hay que tomar la iniciativa. ¿ja? Normalmente los que pensamos más tiempo en querer planchar somos los hombres. Pero eh, por esa misma razón el hecho de que nuestra mujer de repente tome la iniciativa y diga ¿Sabes qué? Vamos a planchar en este momento aquí mismo y no me importa Es algo muy, muy atractivo Entonces no duden en hacerlo, no duden de repente saltar encima de su chico o de su pareja Y empezar a hacer lo que ustedes quieran hacer Número 2 Háganlo siempre con entusiasmo, ¿ok? a ningún hombre le gusta tener que estar planchando y sentir que su pareja le está haciendo un favor, es decir, si ya están en el punto, en el momento de hacer las cosas, entonces pon toda tu actitud. Si por alguna razón no tuviste un buen día, te duele la cabeza o algo no salió bien, olvídate de eso, trata de enfocarte en ti y en tu pareja y trata de hacer ese momento lo mejor posible. Además de que si lo haces bien, probablemente todos esos malestares de dolor de cabeza y estrés se vayan después de que hayas terminado. Entonces, simple y sencillamente no te pongas en la actitud de hazme lo que quieras pero no me despiertes, porque bueno es realmente muy muy malo es un, una sensación muy mala para los hombres y no quieres dejar ese sentimiento en tu pareja entonces ponte la capa ponte esa actitud de súper entusiasta y ponte a planchar número 3. anímate a probar cosas nuevas planchar es como comer ¿eh? mientras más pruebas, más eh, encuentras más cosas que te pueden gustar y incluso puedes encontrar cosas que creíste que no te gustaban pero que realmente son muy muy buenas entonces anímate a simple y sencillamente experimentar algo diferente como consejo te puedes proponer que cada vez que vayas o cada mes, cada vez que vas a planchar o si no quieres hacerlo tan seguido, cada mes eh planea algo diferente intenta algo diferente como juguetes como tal vez eh, dulces comida que puedes eh, mezclar al momento de planchar eh, quizá eh, algunos jugar algún tipo de rol eh, de manejar algún carácter algún personaje diferente o quizá pueden simplemente tratar diferentes posiciones en diferentes lugares etcétera etcétera anímate a probar cosas nuevas número 4. Bríndale cumplidos a tu pareja. Es importante, así como para las mujeres es importante recibir cumplidos de vez en cuando, también los hombres necesitamos saber que nuestra pareja nos valora. Y cuando digo que nos den cumplidos no me refiero únicamente al físico. Bueno, obviamente puedes decirle a tu pareja, sabes que te ves muy bien hoy, eh, me gustan cómo se ven tus músculos o me gusta eh, cómo te mueves eh, eh, al momento de planchar, o me gusta cómo haces esto. En fin, dale retroalimentación de cosas que él realmente está haciendo bien. Si nunca dices nada, él nunca sabrá si lo está haciendo correctamente o no. Entonces no hay como una retroalimentación de mejora. No hay nada que él pueda realmente decir, ok, estoy haciendo esto bien, pero a lo mejor esto no, está, no lo estoy haciendo bien porque no me lo está no me está dando un cumplido al respecto entonces no duden en hacerle cumplidos a su pareja porque es realmente muy muy importante Número 5 Algunas mujeres tienen como algún tipo de pena o algún tipo de eh, complejo sobre planchar cuando las, las luces están encendidas porque tienen miedo de que su pareja vea algunas imperfecciones en su cuerpo Chicas no se preocupen eso... tendrían que haberse preocupado de eso mucho antes es decir, si su pareja ya está con ustedes y ya están teniendo intimidad, es porque hay algo de ustedes que su pareja se siente atraído hacia eso. Entonces, el hecho de que se preocupen hasta ahorita, por eso es muy tarde. Los hombres nos fijamos en su físico desde el principio. De hecho, nos fijamos en el físico desde antes de dirigirles la palabra. Así que, si ya las elegimos, las invitamos a salir y ya estamos en ese punto donde queremos estar, queremos planchar con ustedes, es porque sencillamente nos gusta, nos sentimos atraídos hacia ustedes y queremos estar con ustedes. Así que, olvida, dale rienda suelta y disfruta. Eh, si no quieres tener la super luz en, encima de ti, bueno, puedes a lo mejor uh, usar algunas lámparas o algunas velas. El chiste es que a los hombres les gusta ver a su mujer, pues, como está, en el momento de planchar, es decir, sin ropa. Entonces es necesario, obviamente a veces es también bueno eh, apagar las luces, pero generalmente los hombres somos visuales, nos gusta ver lo que estamos haciendo. ¿okay? Número 6. Es importante que dejes que tu imaginación vuele. Y cuando digo esto, me refiero a que comuniques, tú y tu pareja se comuniquen para compartir qué tipo de fantasías para planchar... Tienen, Es decir, me, me entienden, ¿no? Creo que ustedes son muy inteligentes. Es decir, comuniquen a su pareja la, el tipo de fantasías para planchar que tienen. ¿Por qué? Porque de este modo eh, su pareja sabrá si hay forma de hacer esas fantasías reales o no. Y esto creo que es muy importante, sobre todo en las parejas, porque eh, aparte de que las une más y crea un vínculo más profundamente íntimo, eh, da la oportunidad a saber lo que le gusta al otro y, ¿por qué no? Buscar la opción de hacerlo real, que eso es lo que sería lo más ideal, porque si tienes a tu pareja y eres capaz de hacer todas esas fantasías reales, bueno, pues... Significa que tienes una muy buena pareja, que tienes una conexión muy buena y que es lo suficientemente abierta como para brindarte todas las posibilidades que tú requieres en ese aspecto de planchado, espero que me hayan entendido Número 7 hablarle sucio um, no pregunten porque qué. Simple y sencillamente a muchos hombres les gusta que nuestra chica empiece a decirnos de forma directa y sin usar palabras filtradas lo que quiere hacer, lo que quiere que le hagamos y lo que nos quieren hacer. Es decir, no pongas ningún filtro en tu boca al momento de expresar tus emociones, tus deseos en la cama. Simple y sencillamente... Di las cosas como son, como las quieres y, ¿por qué no? decirlo en una forma sucia, en una forma eh, grosera a veces, puede ser, ¿no? Eh, eso te aseguro. Hay hombres que no lo encuentran mmm, excitante en lo absoluto, pero hay hombres que les gusta muchísimo y hay otros que están como en, en, en intermedio y hay muchos que no lo han probado o que no han tenido la oportunidad de saber si les gusta o no. Entonces, puedes intentarlo y ver cómo reacciona tu pareja. Número 8. Chicas, vístanse para la ocasión. Y no me refiero que vayan a comprar la lencería más cara que encuentran en el supermercado o en el centro comercial. Simplemente me refiero a que a los hombres nos gusta desenvolver el regalo. Y si tú llegas casi casi sin nada o con son algunos hilos dentales, eh, obviamente nos gusta, pero no nos, no nos da tiempo de saborear las cosas tan tanto como si nos dieras la oportunidad de usar nuestra imaginación. Es decir, eh, vístete con algunas capas, pero mostrando ciertas áreas, para que tu hombre tenga la oportunidad de ver lo que tiene, de valorarlo, pero también de imaginarse cómo se va a ver cuando quite todas esas capas. Es, es como una especie de reto antes de darle el premio final, que es el planchado. Entonces, inténtalo, te aseguro que tu hombre va a estar muy muy agradecido Número 9, esto es muy importante porque a muchas mujeres les gusta planear las cosas y el planchado es algo que no siempre se debe planear, es decir, si a ti te gusta hacerlo con velitas, con pétalos de rosa en la cama, eh, con luz, les, luces tenues y con música, está bien, es muy buena idea y a muchos hombres les gusta, pero de repente planearlo siempre es un poco aburrido y rutinario, entonces de repente trata de no planearlo en absoluto, simple y sencillamente salta o agarra a tu pareja en el momento de que sea, en el lugar en donde sea y... Em, abraza, sé amiga, completamente amiga de la espontaneidad Es decir, cuando menos se lo espere, ponte a planchar Y finalmente el número 10 ¡Movete chiquita, movete! Es importante que las mujeres sepan cómo moverse. Hay muchos videos en internet sobre cómo eh, mover las caderas, así que si tú tienes problemas, porque yo sé que hay muchas chicas que a lo mejor se sienten un poco inhibidas, o les da pena, o simple y creen que no saben, eh, bueno, pueden checar los videos en YouTube sobre cómo mover las caderas. Es realmente muy sencillo y muchas las mujeres tienen ese movimiento de forma natural. Normalmente es el mismo movimiento que uno haría cuando baila, es simple y sencillamente sentirlo. Entonces, si tienes problemas para hacerlo, tal vez puedes, tener, puedes poner un poco de música y tratar de moverte al ritmo de la música. Eso te ayudaría un poco. Pero si realmente necesitas aprender a moverte, puedes buscar videos en YouTube sobre chicas que te explican cómo hacerlo. Es muy importante que eh, aprendas a moverte mientras planchas, porque... Eh, Normalmente los hombres hacemos todo, normalmente los hombres somos los que nos movemos y sí, está bien, pero conforme pasa el tiempo hay veces en que los hombres necesitamos un poco de cambio, algo diferente y el hecho de que nuestra chica tome las riendas y pues se haga cargo de la situación es algo que también nos agrada y nos agrada mucho. Y bueno, eso es todo, espero que hayan entendido el video incluso con las palabras claves que estuve usando. Eh, si les gustó, si... Eh, encontraron algo interesante no olviden darle like por favor compartirlo con alguien que crean que necesita unas, unos consejos en cuestiones de planchado y eh, suscríbanse para recibir notificaciones en el futuro sobre futuros videos Actually, de hecho no van a recibir notificaciones en el futuro, van a recibir notificaciones en el presente cuando suba los videos hay que hacer esa aclaración porque todavía no podemos viajar en el futuro <risa> mala broma, no me hagan caso en fin, eh, cuídense mucho no olviden seguirme en Facebook, en Instagram visitar askcristian.org y poner el video en favoritos déjenme sus comentarios qué otros consejos ustedes recomiendan a otras chicas para poder eh, hacer la situación de planchado un poco más picante un poco mejor estoy seguro que muchas chicas eh, van a agradecer comentarios de otras personas. Y bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.